Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Rí y Ratia. Hemos anunciado que Unai Urrus 1 está con nosotros en el día de hoy. Unai, ¿qué tal? Un Bueno, Ha conseguido llegar bien, nada ¿no? más, sin problemas, ¿no? Eh, sí, ¿no? la No la nadie ni... No, no, o sea, tampoco me hubiera extrañado, ¿eh? Viendo la situación que se da en ciertos eh, sectores de la sociedad, tampoco me hubiera extrañado, pero no, he tenido la ocasión de llegar bien. He aparcado bien, he desayunado bien y bueno, no está. <ríe> ¿Alguno dirá que extraño empezar así? Bueno, no, es que ha hecho una contestación a una... A una interpelación de, de Coldo Bellavilla, ¿no? Desde el PNV. Que el otro día no pudo llegar al programa precisamente pues porque se encontró una manifestación. Una concentración. No, eh, por eso eché ayer el tuit, ¿es que, no? sí. por, por si a mí también me ocurría lo mismo. Pues bueno, yo no iba a lanzar ninguna crítica hacia esos sectores que se están manifestando en, la, en las calles, ¿no? Por sus, por sus, por sus derechos. Eso lo tenía claro. Bueno. bueno, sí, sí, era simplemente para... Vamos a contextualizar esa entrada y así mejor. Así ya sabe todo el mundo de qué, de qué hablamos. Bueno, vamos a entrar en, en algunos asuntos del, del día. Bueno, ayer se aprobó una ley de vivienda del, en el Congreso y además con un voto determinante también, de Euskal Herria Bildu, formando parte de lo que es el pues parte del grupo que ha estado apoyando digo parte porque por ejemplo el partido nacionalista vasco se desmarcó de esa propuesta y votó en contra por lo de la invasión competencial están tan seguros de que esto no invade competencias de que esta no invade competencias bueno nosotros ya hemos tratado de explicarlo bueno pero también hay hay otra cosa el... Partido Nacionalista Vasco, por boca del señor Esteban, tanto o sea, al instante de que Euskal Herria, Bildu y ERC anuncian acuerdo con el gobierno para sacar adelante esta ley, ya el señor Esteban nos sale con lo de la invasión competencial, pero él mismo también eh, admite que, no, que todavía no tenía el texto. Eh, a una semana o a días de, de, de, de esas declaraciones se está hablando mucho de invasión competencial, pero todavía a nosotros nadie nos ha dicho dónde. Está exactamente esa invasión eh, competencial. Nosotros eh, hemos procurado de que no hubiera invasión competencial, porque en el primer regulador sí es cierto que, que había indicios de que pudiera haber invasión competencial, eh, lo hemos tratado con bueno con, con detalle ese, ese tema y a nuestro entender no hay ninguna invasión competencial es más eh, diría RC lo hemos trabajado con RC lo hemos elaborado con RC como todos sabemos RC en estos momentos está en el gobierno de, de Cataluña creemos que sería el menos interesado en que hubiera ningún indicio de invasión competencial pero en este país creo que todos hemos tenido la ocasión de escuchar al jurista de referencia, al jurista de cabecera, no sé si del PNV, pero del ámbito del PNV, ¿no? Y ha sido tajante, ha sido contundente y ha dicho, no ha habido, no hay invasión competencial, Ha dicho yo, yo creo que ha dicho dos, dos cosas, por una parte, no hay invasión competencial, y ha hecho otra afirmación en torno a los pisos turísticos, porque el PNV sí que pretendía que hubiera invasión competencial en lo concerniente a los pisos turísticos, y también dice, y lo afirma taxativamente, diciendo que... Eh, los pisos turísticos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Eh, entonces, no es que lo diga Euskalarría Bildu, no es que lo diga ERC, incluso eh, juristas de reconocido prestigio también, bueno, se están pronunciando en esos términos. ¿no? Entonces, eh, invasión competencial yo más bien creo que es lo que le tocaba al PNV decir en estos momentos. Al PNV se, se le han acabado las excusas. El PNV, bueno, ya hemos explicado cuál ha sido la trayectoria del PNV en materia de vivienda desde que se aprobó en 2015 la ley de vivienda de la comunidad autónoma vasca. Que se opuso a ella también. ¿Eh? Que se opuso a ella, digo. Claro, a eso voy, a eso voy. Porque, claro, o sea, eh, hemos estado, estamos ante un debate meramente eh, ideológico. Ideológico y político. Ayer lo que se vio en el Congreso es que las derechas se posicionan en un. Bueno. Eh, eh, en, en un determinado. En una determinada posición y las izquierdas se, eh, se posicionan en, en el sentido. En el sentido contrario. Y punto. Pepe y Vox también han votado en contra. ¿Por qué? Por lo de la inversión competencial. Pepe y Vox han votado en contra por lo de la inversión competencial. No, no que ya nos conocemos todos aquí un poco. Yo creo que al PNV se le han acabado las excusas y yo creo que, repito, desde que Ría Bildu y ERC anunciaron acuerdo con el gobierno español para sacar adelante esta ley, el PNV ha estado, venga, venga, a, dar, venga a dar bandazos y bueno, tal y como dice la, la canción, no eh, como una veleta fiel al viento. Bueno, en este caso, Euskal Herria Bildu sí que está, es proactivo ahora mismo, ¿no?, en lo que supone, supone, por ejemplo, la actividad del gobierno, aunque es verdad que en algunas ocasiones pues hay momentos disruptivos. La ley del solo sí es sí lo fue, por ejemplo, esa reforma, ¿no?, donde al final pues el Partido Socialista eh, se unió, eh, unió sus fuerzas al Partido Popular, bueno, y al PNV también, por cierto, ¿no? en este, en este caso. Eh, empieza a ser, eh, Euskal Herria Bildu ha cambiado de estrategia, es evidente, ¿no? Bueno, Euskal Herria Bildu llegó bueno, al inicio de la legislatura bueno, con, bueno, con los objetivos bastante, bastante claros. Eh, ¿Están satisfechos de lo, que, de lo que están consiguiendo, de los objetivos? Sí, yo creo que la valoración de la legislatura o de lo, de lo que está dando la legislatura es, es, es positiva es muy, muy positiva o sea, nosotros tampoco creíamos que bueno ante un gobierno PSOE Podemos eh, pudiéramos dar bueno los pasos que, eh, que hemos dado bueno en ciertas en ciertas eh, materias ¿no? pero yo eh, so, so, sobre la proactividad de esa de Euskal Arria que, que mencionabas o sea yo creo que en cierto en cierto modo eh, ello, también, ello también explica un poco todo lo que está pasando en, en torno a la ley de, ley de vivienda ¿eh? o sea, en torno a la a la posición ¿no? del Partido Nacionalista Vasco, que quiero decir, o sea, en materia de vivienda el Partido Nacionalista Vasco ya, ya sabemos cómo ha actuado, pero ante todos los acuerdos alcanzados por Euskal Herria de Bildu en esta legislatura con el gobierno, ha generado en el Partido Nacionalista Vasco una cierta, un ¿no? ataque de cuernos, y, y, y de esto también hay, y de esto también hay. Entonces, eh, la proactividad o que Euskal Herria Bildu tenga claro a qué ha ido en esta legislatura en Madrid, pues el PNV lo ha percibido como ¿no? una intromisión en su coto privado. Pero bueno, nosotros eh, prevalecemos agenda social, nosotros prevalecemos intereses de, las, bueno, de los sectores eh, populares, de los sectores trabajadores y estamos intentando, no sé, eh, dar pasos en ese, en ese sentido, ¿sí? Más. Lo que pasa es que sí, sí, sí que es cierto que hay una acusación, más allá de lo de la propia ley de vivienda en sí mismo. ¿no? Ayer el Partido Nacionalista Vasco estaba hablando de que hay pues, una especie de guiños recentralizadores en muchas de las propuestas que hace el Gobierno Central. No sé si coinciden precisamente también en esos capítulos. ¿no? Eh, sin ir más lejos, el último pequeño conflicto, pues el que se determine qué lugar de memoria las juntas generales, pero sin avisar a nadie, o sea, haciendo los medios de comunicación. Es un poco extraño también cómo se funciona así, ¿no? No, eh, seguro que habrá. Seguro que habrá. O sea, estamos ante, ante un gobierno, eh, que es el, el, gobierno, el gobierno central, y, y también somos plenamente conscientes de que ese gobierno central en cuanto bueno a todo lo que concierne a las nacionalidades de, del estado pues que tampoco es eh, muy muy sensible no pero bueno pues eso ya nos lo guardamos o bueno esa esa esa alarma eh, tenemos en nosotros también constantemente encendida o sea Escaleraia Bildu no va a adoptar ninguna decisión que que, que bueno que establezca invasión competencial en ese en ese sentido ni en la ley de vivienda ni, ni, en, ningún, eh, ni en ningún otro otro tema. Eso, eso lo tenemos bueno, eh, súper claro, vamos a decirlo. O sea, la alarma está con, con constantemente encendida y nosotros eh, como fuerza soberanista, como fuerza independentista, eso lo ponemos también en, el, en, en nuestro primer escalón ¿no? de, de, de principio político y de principio no ético incluso. Bueno, vamos ahora a algunas de las cuestiones que en Euskadi también se están dirimiendo. Tenemos una ley de educación de por medio que hay que discutir. Parece que lo han, han sido receptivos, ¿no? Desde Euskadi Herri Bildu, primero las las primeras impresiones, bueno, que parece que el trabajo que se había acordado es un trabajo que puede dar frutos y alumbrar una mayoría importante, porque lo relevante de una ley así, me imagino que será pues el que llegue con el máximo consenso posible, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una ley de educación. Eso es. O sea, para nosotros eh, es, es importante que esta, esta ley bueno, tenga bueno, el mayor eh, consenso, consenso posible, pero bueno, eh, siempre también pre, pre, pre, prevalecemos el contenido. O sea, lo, en estos momentos nosotros creemos que hay que hacer un debate eh, a la altura del reto que tenemos y eso implica hacer un debate sobre, sobre contenidos. Eh, tal y como dices, o sea, nosotros hemos sido receptivos. Yo creo que esa es la palabra ajustada. ¿Por qué? Porque consideramos... Que ha habido cambios sustanciales desde, desde el último borrador a, esta, a este texto, texto articulado, porque se incluyen o se incorporan elementos que en su día sí estaban en el pacto educativo de la primavera del año pasado, que luego en el primer borrador en cierto modo desaparecen y ahora pues bueno en cierto modo se vuelven a recuperar también decimos o sea, nosotros íbamos sí a hacer una lectura eh, sí, más pormenorizada de lo que de lo que es la ley pero bueno en primera instancia nosotros creemos que se, que se han incluido cuestiones eh, clave o sea eh, se incorporan o se, eh, se define lo que es eh, lo, de, lo denominado como Euskal Escucha Servizua, cuáles son las condiciones ¿no? de a cambio de fondos públicos o de financiación pública, cuáles son las condiciones que debe de cumplir cada, eh, que, cada centro, centro educativo eh, se incorporan planes estratégicos contra, contra la segregación y a favor de la inclusión, se ...incorporan planes estratégicos para la escuela pública vasca... Eh, ...también se determinan objetivos y ciertos pasos hacia la bueno, la cuestión lingüística... ...hacia la euskaldonización para nosotros... ...ha habido avances, pero repetimos, eh, estamos ante eh, un debate de país... ...el sistema educativo vasco presenta graves eh, problemas, o sea, podemos estar ya bueno, abocados a un colapso educativo si es que esto no no, no cambia entonces nosotros consideramos de que eh, hay que dar un debate a la altura de, de ese reto y ese reto eh, bueno implica hablar hablar de contenidos y bueno nosotros escalaría bildu desde luego la vocación nuestra será será eso y bueno ahora, ahora empieza el trámite parlamentario porque con esto también ya llevamos ya demasiado bueno demasiado cierto cierto tiempo ya algunos ya estaban diciendo que hace un año que ya la ley estaba pero bueno la ley empieza ahora en trámite parlamentario no entonces para nosotros se dan las condiciones para poder hacer un debate parlamentario bueno en bueno en condiciones una, una de las piedras de toqueo al menos que así manifestaba escala tenía que ver con eh, el modelo lingüístico que que ahora mismo se podría desarrollar en nuestra educación hasta ahora hemos conocido voy a utilizar la palabra otra vez modelos no como a, B, D, etc. Lo que pasa que bueno era muy diferente su aplicación en función de la zona por el, por el contexto sociolingüístico en el, que, en el que se vive. Ahora se pasa a otra fórmula distinta. Esa fórmula les parece más positiva Habida cuenta de que también va a haber flexibilidad en los propios centros, aunque la, conse la consecución pretende ser la misma, es decir, acabar todos con un B2, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? por, poner, por poner algo que pueda tener o servir de referencia. Pero claro, si empezamos con flexibilidades, si empezamos con ritmos diferentes, no sabemos si al final la meta va a ser la misma, porque ese es un gran problema que tenemos en la educación. Sí, sí, evidentemente. Y, y en estos momentos, a la hora de evaluar qué ha dado el modelo de modelos, ¿no? el modelo de modelos, pues eh, todos, bueno, creo que coincidimos que ese modelo de modelos no ha servido para que la euskera esté a la altura del castellano. ¿no? Al final del ciclo educativo obligatorio, en este país no hay ningún... Ninguno, eh, ni uno, ningún alumno, ninguna alumna que no sepa castellano. Y en cambio hay miles y miles de alumnos y alumnas que no saben, eh, que no saben euskera. Ahora, eh, para nosotros, nosotros consideramos que con esta fórmula eh, se supera de facto el modelo de modelos. ¿Por qué? Porque se pone un objetivo, que es que al final del ciclo educativo obligatorio... Todos los alumnos, todas las alumnas deben ser altamente competentes, tanto en castellano como en euskera, ¿no? Y eso se, se perfila en torno al perfil, eh, al perfil B2. Repito, eh, hasta ahora eso no ha sido posible con el modelo actual que tenemos. Eh, pero luego también se, se dice o se establece la herramienta que nos tiene que llevar a la consecución de ese objetivo. Se dice que cada centro educativo deberá de desarrollar su propio proyecto lingüístico y es cierto que no será el mismo en Balmaseda o en Ondarro. De eso somos plenamente conscientes. Pero en donde más se necesite se tendrá que hacer más, no menos, tal y como se ha hecho hasta ahora. Entonces donde se necesite más se tendrá que hacer más. Entonces se establece objetivo, se establece mecanismo y en un tercer paso también se establece la evaluación. Y también es cierto que todo lo concerniente a la evaluación eh, igual no está demasiado desarrollado y igual no está demasiado definido. Pero eso nosotros nos lo apuntamos para el trámite parlamentario. Y también se, se dice otra cosa, que el euskera y la transmisión de la cultura vasca vienen, eh, tienen que venir de la mano. ¿no? Entonces, para nosotros se establece un campo de juego bueno óptimo. Y bueno, y luego ya sabemos también, somos plenamente conscientes que también que, la, que los desarrollos de las leyes, que las implantaciones de las leyes también muchas veces suelen venir en base a las, a las relaciones de fuerza de cada momento y todo eso. Pero como ley, como marco legal, nosotros creemos que bueno, se establecen unas condiciones óptimas para hacer ese, ese tránsito. Eh, de todas formas esto viene parte, eh, porque esto tiene un previo, es un acuerdo. Hay un acuerdo previo donde firmaron todas las fuerzas políticas, salvo PP y Vox, no todas las demás habían firmado un acuerdo, aunque luego ya empiezan los desgajes. Le ha sorprendido, por ejemplo, que hablando de modelos o del modelo de modelos que ya había quedado descartado en la primera, en la primera fase, el Partido Socialista haya hecho una especie de, de movimiento de, de yenca, pasito para adelante, pasito para atrás. Pues si, si quieres que te diga la verdad, sorprender no me ha, no, no me ha sorprendido. ¿no? Yo creo que este, este debate ya está siendo un clásico en el Partido Socialista, pero que es un debate que poco tiene que ver con, con lo educativo. ¿No? que igual responde a otros intereses y sería una, una lástima, sería un ejercicio de mediocridad impresionante que en estos momentos, eh, cuando vamos a atravesar tres citas electorales, se pretenda utilizar este debate con, con otros intereses. Ya no, no, voy a entrar, no voy a entrar más, pero repito, o sea nosotros creemos que, que hay que hacer un debate eh, a la altura del reto educativo que tenemos. Y hay que hacer un debate también a la altura del reto lingüístico que tenemos. ¿Qué políticas lingüísticas necesita este país para llegar al objetivo que se marcaba ya en el Estatuto de Guernica en la ley de la euskera del 83? Y se, se dice una cosa súper básica, súper simple, y es que todo ciudadano, toda ciudadana debe de ser eh, competente en las dos... Eh, eh, eh, en las dos lenguas oficiales en esta, eh, de esta comunidad y nosotros eh, con esta ley ponemos en el centro eh, esa cuestión, y bueno, a, la, a, a lo de las dos lenguas eh, oficiales, también nosotros le sumamos una tercera una tercera extranjera. ¿no? Y bueno, eh, queremos que, que hay que hacer proyectos educativos, proyectos lingüísticos, encarados a ese a ese objetivo. Bueno, eh, ha mencionado un contexto en el que estamos, estamos en un contexto electoral. Yo no sé si es bueno un contexto electoral para discutir nada, porque normalmente sabemos cómo, cómo funciona esto. Esta es una realidad que tenemos ahora, ¿no? Esto es un contexto electoral que además casi casi hace que nos olvidemos del bien general y nos liemos aquí con el bien particular. Ya, yeah, y suele ser difícil ¿no? o sea, diferenciarlo... Lo urgente y lo importante, ¿no? Y a veces, bueno, estas citas electorales, pues a todos también nos nos impide en cierto modo, no echar las luces largas, ¿no? Por así, por así decirlo, pero otra cuestión, ¿cuándo no estamos en elecciones en este sí, país? también es verdad. Bueno, ¿qué expectativas tienen, por cierto? ¿Qué, expect ¿Eh? ¿qué expectativas hay para ese 28M? Bueno, pues ya, pues ya veremos. Yo creo que hay, bueno, alguna, algunos factores de, de incertidumbre que se nos escapan igual a todos los a todos los partidos políticos. Pero yo lo que percibo en, la, en lo que es la base militante, en la base más cercana de Euskal Herria, Bildu, es, pues, bueno, yo creo que en los pueblos se percibe ilusión, en los pueblos se percibe fuerza, viento viento favorable, por, por así decirlo. Ya veremos lo que pasa el 28 de mayo. Pero nosotros eh, estamos afrontando esta pre-campaña y la campaña también, bueno... De desde ese ánimo, ¿no? Que nos transmiten eh, nuestras eh, bases eh, militantes. Yo creo que Euskal Herria Bildu va a salir bien en esta cita cita electoral. Ya llevamos unas eh, cuantas citas electorales, manteniendo una tendencia tendencia al alza, y yo creo que el 28 de mayo también vamos a persistir en ello. Espero bueno, pues también. vamos a ver qué es lo que ocurre. Unai, estaremos en contacto de todas formas. Unai Urusuna, que es portavoz de Escalería Bildu. Gracias por compartir esta rato con Ay, nosotros. Soy, soy. ¿Eh? Es que te desgasto. Oh, no, no.